¿Mamá o papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer? No. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el cáncer. Todos contra el cáncer.